¿Cómo están? Espero que estén muy bien. y estamos aquí de nuevo en One Shot. Estamos justo donde dejamos el capítulo anterior. Como dije en el video anterior, estamos... Eh, justamente... Con la misma ropa incluso me ven. Porque estoy grabando justo. Justo termine de grabar el otro. Y ni siquiera lo edité y estoy grabando de nuevo. Y nos quedamos aquí en las minas. Eh, cuando no podíamos pasar por aquí. La otra dos había desaparecido. He eh, de imaginarlo. Ok. Estamos aquí, no podíamos pasar. Si sí, un vehículo y esta puede, pero según si las normas no podemos ir nosotros. ¿Listo para salir? Sí. Okay. Estaba buscando ya la forma de cargar esto de la, de la batería. Tiene la forma de bombillo ahí, pero no, no hace nada cuando los combino. Combino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No comprendí ahí. Ok, uh, entonces estaba buscando la forma de cargar esto. que veo un robot, si me acuerdo. Y bueno, vamos a buscar la forma de cargar esta batería, eh, eh, sí, la batería para prender el centro de energía. Que pasó. Y bueno, vamos a ver. El robot no me, no me dijo nada sobre lo, lo que tenía que hacer. Quizás vaya a la cama que vimos en el centro de cómputo, se ¿so podría decir. De principio, aquí es el mono respirable, verdad? Sí. Vean, aquí hay algo en el ambiente, me hace a respirar. Vámonos, vamos, a vamos a volver a la fábrica a ver si hay algo. Si no, déjame chequear esto porque esto está resaltado No, ok, aquí no. Ok, ok. Para que no hay nada. Así que vamos a ver, vamos a ver. la fábrica quizás haya algo, pero nada más vi la planadora. Aquí estaba el tipo de esto, vamos a ver si tiene una interacción ahora. No creo que esta batería sea para el robot. A ponerme sobre la mano, a ver. O oh, creo que. Destoneador y batería, no puedo combinarlos. Eh... Destoneador y cámara. Usa el destoneador para extraer la lente, está bien. Hecho. Ahora tengo una lente en Oh. Usamos eso la batería. Nunca se me había ocurrido. Bien empezado Vaya, parece que se ha cargado por completo. Oh, qué rapidez. Ya la cargué bien. Fin. Tenía todo encima mío. Ya, no tenía que buscar nada. Porque dije, se me había imaginado se me había ocurrido. Vamos allá. Quizás la computadora me diga otra cosa de nuevo. Como en el primer capítulo. Esperamos pues que la batería cagara acerca de algo. ¡Ay! Me acabo de dar un calambre. Calambre. Luego lo he desbloqueado. Ahora se supone que todo esto tiene energía. ¡Oh! Tienen energía los robots. ¡Qué bien! ¡Funcionó! ¿Habéis encendido el generador? Eh, eso parece. No, por ahí. Voy a la computadora, a ver qué dice ahora. Veo que se progresos en este mundo, por ahí. Pero esos progresos terminan aquí. Parece que te falta un código para ver cierta caja Bueno, el código ya no existe en este mundo ¿Entiendes lo que eso significa Ben? Oh Dios No no entiendo Todavía no sabes hasta qué punto ha llegado a el deterioro del mundo, ¿verdad? Hay Hay partes de este mundo que se pierden en la nada casi todo el tiempo Pero este código, este documento, es una sección Puedes ahorrarlo porque Nico necesita el código para avanzar Puedes sacarlo, ok. Ahora encuéntalo. ¿Y dónde lo encuentro? ¿Dónde? Dime. El código contenido en un documento. El documento, a encontrarlo en un lugar fuera del juego. Sí, sé dónde encontrar documentos, ok. Empiezo a buscar. Voy a cambiar de escena. a tengo una escena para escritorio aquí. Ok. Esto. ¿Me dijo que vaya documentos? O sea, fuera del juego Espera, espera, espera, eso Documentos ¡Oh míralo aquí! ¡Oh dios! Me agarrado... Este es... no se puede entender Mensaje, y me temo que ha de ser breve Te hago una entrega de un diario parte de esta escrita que en una lengua que no se entiende más que ahí, sin embargo, on adiós oh lee y sabrás qué hacer. Te he dejado una máscara. ¿Sí, una máscara? Okay, okay. Busco una caja fuerte de metal, en la láminas y toda de este. Un, un, en un punto de entrada no en la ciudad de mirador Aquí hay código Déjame copiar esto Copiar eh... Copiar, ok Esto lo cierro ya y déjame pasar a la escena de... Okay. Ok lo tengo el código Si sí. Si, sí, ¿y dónde lo pongo? Esto déjame guardar ese código antes de que vaya a pasar, ok. Ya estamos acá. Dame el tenemos. Tengo un código. Me dijo que fuera de las minas del este. No estaba con la. ¿Qué pasa? Este juego me está volviendo loco. Sacó un documento fuera del juego y lo puse en documentos. Wow. Me están hackeando la computadora A ver, si aquí Sí, aquí. ¿Necesitas ayuda? No, no, gracias Se llama Silver, ok Querida Silver me he enterado de que... Ha pasado... Ha pasado... En la, lo, que, lo que ha pasado en la semana. lo siento, no soy capaz de imaginarme cómo te sientes Han pasado dos semanas, sé es que debe ser duro, pero tal vez sea mejor que regreses O sea, de los otros, okay. Dime que me menos a recibir mi misa de la aquí ah, Necesito una caja fuerte. ¿Pero dónde encuentro esa caja fuerte? En las minas. Pero no puedo ir a las minas. Wow. ahora qué. Mm... Oh, no, no se ha apagado. ¡Funciono! ¿Has sido tú el que reparar el generador? Bueno, pero ya me ha ayudado. Pero sí. Hola, encantado de conocerte. Soy el Remobot. 310. ¿Qué es que te llevo a ver una parte? ¿Estás bien? No puedo moverme. <ríe> wow, Todavía estás contando ciudad. Eso es verdad. Bueno, ven y encontramos la forma de ayudarte. Palanca. Aguanta un poco más. No, con la palanca no más. Aquí, está A ver si puedo hacer algo. Se ha agotado tanto de caminar. sé llevarnos ese sitio? Sí. Dale. ¿Se cerró? Oh. Y ahora se ve la cosa de, de screenshots Había... Poner acá Abrir Steam y volver a abrir esto oh. Una imagen ¿Tengo que hacer algo para que se despierta? Si... Sí. Es un sueño, parece de Nico. Si, sí, definitivamente es un gato. Ok. Bueno, sigues ahí? Sí. Ah, estoy despierto. Acabo de tener un sueño. Ya he visto. ¿Ah, sí? Hola. <risa> Creía que estaba en casa de verdad. En mi mundo, es, eso no es una bombilla. Es una gran bola de fuego en el cielo. No creo que fuera capaz de cogerlo de la misma forma de decirlo de este mundo de, de, de, tu mundo Ah, sí, este no es mi mundo Bueno Este no es el mundo en el que vivo Ok, ¿Es en serio? Supongo que no Eres adivinado de este mundo, no tienes por qué estar en él el... ¿Cómo se llama tu mundo? Tierra ¿Tierra? Como lo que está en el suelo Un momento, ¿vives en el subsuelo? No nosotros tampoco Puedes usar las musarañas y las ratones del campo, sí. ¿Tu mundo tiene sol? Sí, también es una bola de fuego. ¿En serio? ¡Hala! ¿Lo puedo escoger? Hacen ah, sí, una pregunta suelta, ¿verdad? En mi mundo el sol es muy brillante y también cálido. ¿Lo has visto, no? Pero a veces desaparece por la noche. Yo se ponés por algo así como ahora en este mundo. Pero no pasa nada, porque son siempre ríos al día siguiente. Eso está bien, ¿no crees? En mi mundo también es así. Anda, ¿tú por la noche? Normalmente nos vamos a dormir, pero algunos se quedan despedidos en esos dos ordenadores. No es necesario que explique lo que son, ¿verdad? Hay un montón de ellos en este mundo. En fin, tal vez deberíamos seguir. Wow, <ríe> oh, me encanta esto. Este cuarto es increíble. Vamos los ajedrez, Hace mucho tiempo que no juego con nadie de las ajedrez. ¿Ah, sí? Ni siquiera con los otros robots No. Menos para Dios, no hay de programa para ello. Nadie se desea de esa cuestión. ¿Quieres jugar? Yo quiero. Vamos a ver Se es una caja. Una con herramientas sociales, retroceso mental. Ya Pero ya me obligaron. A ver. A se trata trate de ver. Ok. Oh. Ay, aquí no voy a conseguir nada. Es el código que yo guardé. Sí, déjame buscarlo. Tienes que poner en la pantalla. Vamos oh, no a la historia. Bien. Acá. El código de One. -Shot. Y 7 Espera, ¿cómo sale ese código, Brian? No recuerdo haber visto ninguno Me han ayudado En serio? Vamos a cambiar el modo de watch okay. En serio? ¿Quién? No te preocupes por eso, está bien Ahí la cama fuerte, Nico Ah, sí, eso es verdad Vamos Vaya, me encontré una máscara de gas También en el libro extraño pero no entiendo. No sé se si lo sé para decir sí que sé. Pero es que no sé qué idioma es este. ¿Qué idioma será? otro ¿Qué es eso? Uf. Máscara de gas. Me lo prenderé cuando tenga que hacerlo. Y el diario. no puedo combinarlos? Eso. Ehm. Bueno, vamos a ver. Contra máscara, debería poner la máscara. Debería poder pasar toda la máscara. A ver, mira cómo se ve. los ojos azules se ve. Ok, otra fábrica. Este tiene una piso de metal. Hola individuo, bienvenido a la vieja planta química. La mayor parte del material se ha reubicado. ¿Para qué no ¿Tú qué me dices? Hola individuo, los servicios de montaje y reparación de robots han interrumpido los sentidos. Si hay sistemas de comunicación, con... pon en contacto con los otros de ingeniería. Son unos cuantos segundos, a ver si empezamos eso, ok. ¿Me los puedo equipar? No, no tengo que hacerlo, ok. Pasa una pena en el del libro. No se puede valorar, ¿verdad? Ah, Leáralo. Ok, palanca. Menos mal que he guardado esa palanca. Sí que estaba duro. Okay. Uy, robots activos. No todo el de energía. Supongo que el generador puede servir de ayuda. es la página más del libro. Ok, esa parte del interior. <risas> una esponja para limpiar, no sé qué a esperar. aquí no hemos nada. No. Y eso que es, una gran caja de metal con un mecanismo complejo en su interior. Hay sí. acá. Algo raro de los robots que me iba a trabajar cerca de los campos de gas parece que acumulan óxido o oh. a ah, mucha menos velocidad que el resto. Pocos se dedican a tareas directas a conseguir gas, parecen completamente nuevos. ¿Es resultado de la atmósfera o oh, me estoy imaginando? Quizás pueda conseguir algo para ayudar al robotín ese del agua. Ok, creo que lo voy dejando ya. Yeah. Sí, creo que lo voy dejando. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este capítulo, sí. si fue así por favor denle like, compartan denle, y, y suscríbanse, también síganme en mis, oh, esperen, ah, hola, ¿qué estás haciendo aquí? Mm, una persona viva como tú quiere, eh, debería haberse de el celular hace mucho tiempo, ah, pero, pero se acaba de llegar a este mundo, quiero decir, ¿lo ves? Tengo un sol, oh, MCS. yo no sé qué decir, saludarte de una forma aparte de mi programación, ¿has hablado con el bot? Eso creo, sí. Por favor, fue creado con un poco de saludarte. ¿En serio? Sí, no puedo hablar con nadie más. Al menos no fácilmente. Oh, pues eso es un poco triste. Entonces, ¿qué harás para...? Entonces, ¿para qué fue ese consejo de ti? Mi dijo, es proteger este asentamiento. Los lugareños se han ido hace mucho. Yo debo seguir aquí. Ah, ¿y eso por qué? No he sido domado. ¿Domado? No me sido la pena el esfuerzo. Pues ahora sí que me lo voy dejando. Espero que os esté gustando, chicos, esta serie. Y bueno, me voy a entrar a esta casa. Y hasta la siguiente. Adiós.